Para utilizar la función buscar B, debemos cumplir con algunas condiciones en nuestros datos. En primer lugar, debemos tener la información organizada de manera vertical con los valores debajo de cada columna. En nuestro ejemplo, tenemos una columna nombre, el cual contiene cada dato uno debajo de otro. Tenemos también una columna de teléfonos, podemos ver que tenemos los datos unos debajo de otro. Esto es necesario porque la función buscar B recorre los datos de manera vertical hasta encontrar la coincidencia del valor buscado. Otra condición que debemos cumplir es que la primera columna de nuestros datos deben identificar de manera única a cada una de las filas de los datos. En este ejemplo la columna Nombre servirá como la columna Llave porque no hay dos personas que se llamen igual. Para usar la función buscar B, abrimos signo igual, escribimos buscar B y buscar B recibe cuatro argumentos. El primer argumento es el valor buscado. En este caso va a ser el nombre de la persona del cual queremos obtener el teléfono. Para ello, entre comillas, vamos a decirle Julieta, que es el valor buscado. Punto y coma y ahora le pasamos el segundo argumento que es la matriz a buscar en. La matriz es donde va a realizar la búsqueda. Una vez que le pasamos el valor buscado tenemos que indicarle cuál es el rango de los datos donde realizará la búsqueda. Para ello seleccionamos el rango de los datos y punto y coma. Y ahora sí le pasamos el tercer argumento que es el indicador de columnas. El indicador de columnas es un número que se obtiene contando las columnas de los datos, es decir, dentro de mi rango de datos tengo dos columnas, la columna número 1 que es nombre y la columna número 2 que es teléfono, le coloco número 2 y un cuarto argumento hace referencia a si está ordenada o no mi primera columna, como buscar B toma como clave principal la primera columna que está a la izquierda estos datos tienen que estar ordenados para poder a realizar la búsqueda. En el caso de que no estén ordenados, tenemos que decirle a Excel que haga una búsqueda precisa. Para ello, vamos a colocar falso para que tenga coincidencia exacta. Una vez hecho eso, vemos que efectivamente me trae el número de Julieta, que es el valor buscado que le habíamos pasado anteriormente. Para hacerlo un poco más dinámico a este ejemplo, vamos a hacer que el argumento, el primer argumento que es el valor buscado, lo tome de alguna de las celdas. En este caso vamos a hacer que lo tome de la celda de arriba, que es la F3. Fíjense que seleccioné el argumento, el primer argumento, y luego seleccioné la celda vacía y automáticamente me modificó. Una vez que lo tengo presiono Enter y ahora si sí yo en la celda de arriba escribo un nombre... vemos que efectivamente me trae el número telefónico de la persona al cual yo le estoy pasando como el valor buscado. Ahora pasamos a la hoja número 2 y vemos otro ejemplo. En este ejemplo tenemos nombre y apellido, pero ahora ya tenemos una columna con un ID único, el identificador de cada persona. Para poder obtener el nombre o el apellido de la persona a través del identificador del número ID, podemos hacer lo mismo que hicimos con el primer ejemplo. En una celda vamos a escribir buscar B y el primer argumento va a ser el valor que yo le pase a la celda que voy a tomar como referencia a la celda de arriba cuando yo introduzca el ID de alguna de las personas que me traiga el nombre. Punto y coma y a continuación selecciono la matriz donde va a realizar la búsqueda Punto y coma, y por último el indicador de columna. El indicador de columna va a ser el número 2. ¿Por qué? Contamos 1 para el ID, 2 para el nombre y 3 para el apellido. En este caso yo quiero obtener el nombre de la persona, así que le digo la columna número 2. Y el cuarto argumento, fíjense que si vemos bien el, el id, la columna id, está ordenado efectivamente de menor a mayor, por lo tanto no hace falta colocarle falso. En el caso de que estuviese desordenado, tendríamos que agregarle el cuarto argumento como falso para que haga una búsqueda exacta. Pero en nuestro ejemplo vemos que está organizado de menor a mayor, así que lo dejamos ahí. Y nos produce un na, porque no hemos introducido un id, si yo... Paso un ID en la parte de arriba, automáticamente lo toma como argumento y me pasa el nombre de la persona. Lo mismo podemos hacer para su apellido en la parte de abajo. Podemos abrir, escribo nuevamente buscar B. El valor buscado va a ser nuevamente el ID que yo le pase de arriba, punto y coma para separar, la matriz, selecciono los datos, Punto y coma, y ahora fíjense que el indicador de columna va a ser el número 3, que es el número de la columna. Y ahora sí, cada vez que yo le pase un ID, un número, me va a traer su nombre y su apellido.